Hola, ¿qué tal? Este video es una suerte de introducción al módulo 1 de este curso sobre cambio climático para periodistas que estamos organizando desde Claves 21. Este módulo se trata sobre la ciencia detrás del cambio climático y para eso nos parece importante empezar con la definición científica del cambio climático establecida por Naciones Unidas en 1992. Naciones Unidas dice que el cambio climático se trata de un cambio en el clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera y se suma a la variabilidad natural del clima en períodos comparables. El principal organismo que estudia el cambio climático en sus diferentes dimensiones es el IPCC que muchos de ustedes conocerán. Se trata del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático una entidad creada en el seno de la ONU en 1988 y que por su trabajo recibió el premio Nobel de la Paz en 2007. El IPCC está integrado por miles de científicos e investigadores de todo el mundo y lo que hace es examinar cómo las actividades humanas conducen a cambios del clima, así como también identificar impactos y definir acciones para reducir las amenazas que representa este cambio climático. El IPCC revisa periódicamente el estado del conocimiento global sobre los diferentes aspectos del cambio climático y realiza recomendaciones a los gobiernos de todo el mundo. El IPCC está integrado por tres grupos de trabajos. El grupo de trabajo 1 se dedica a investigar la ciencia del cambio climático. El grupo de trabajo 2 estudia los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación frente al cambio climático. Y el Grupo de Trabajo 3 se centra en la mitigación del cambio climático. El último gran trabajo del IPCC fue el quinto informe de evaluación, que es un recurso clave de este primer módulo en el curso online sobre el cambio climático de Claves 21. El Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático trabaja sobre informes en los que analiza los efectos y las consecuencias del cambio climático en el planeta y en los seres vivos. El último informe es el quinto, en el que se divide, como Damián les comentaba, en tres grupos de trabajo. El primer grupo eh, analiza las consecuencias del cambio climático y sostiene que los científicos están seguros entre un 95% y un 100% que los humanos causaron en mayor medida el cambio climático desde 1950. Esto significa un incremento de la certeza que había en 2007 y todavía un incremento mayor comparado al informe anterior del IPCC. Al mismo tiempo, los científicos en el Grupo 1 sostienen que, sin una estrategia agresiva de mitigación para reducir la emisión de gases de efecto invernadero en este siglo, la temperatura está encaminada a aumentar más de 2 grados centígrados para el 2100. Esto llevaría a cruzar un umbral de calentamiento que sería catastrófico y tendría consecuencias devastadoras globales para todo el mundo, como eso sostenía el IPCC. Al mismo tiempo, si miramos el calentamiento global en términos de décadas, las últimas han sido más calurosas que las anteriores desde 1850, de acuerdo al Grupo 1. Desde 1950, por otro lado, la atmósfera y los océanos se han vuelto más calurosos, la extensión y el volumen de la nieve y el hielo han disminuido y los niveles de los océanos se han incrementado, de acuerdo al Grupo 1. Muchos de estos cambios están ocurriendo más rápido que en el pasado. El derretimiento de los glaciares y las capas de hielo en la última década ha ocurrido más rápido que en la década de 1990. Eso concluye el Grupo 1. Ya pasando al Grupo 2, que analiza los impactos del cambio climático, el Grupo 2 sostiene que los impactos están ocurriendo ahora y en todos lados, afectando a todos los continentes y océanos a nivel global. Los científicos están más seguros ahora que las personas en todos lados son vulnerables a los eventos climáticos extremos. Sin embargo, son las poblaciones pobres y marginalizadas del mundo las que son más vulnerables a ellos. Al mismo tiempo, los científicos en el Grupo 2 ...están confiados en que los impactos de los recientes eventos climáticos extremos... ...muestran cuán vulnerables son algunos ecosistemas... ...y también otros sistemas de los cuales los humanos dependemos en gran medida en todo el planeta. Por otro lado, ya pasando al Grupo 3 del IPCC... ...recordamos que teníamos Grupo 1, Grupo 2 y Grupo 3... ...en el Grupo 3 el cambio climático sostiene que es un problema global... ...y que para abordarlo hace falta la cooperación internacional junto con políticas efectivas a nivel local, nacional y regional. Para el Grupo 3 del IPCC, los, las emisiones crecieron más rápido en los últimos 10 años que en las últimas décadas anteriores. Eso significa una suba de emisiones de 2.2% por año. El dióxido de carbono, uno de los gases contaminantes en la atmósfera, sigue siendo el gas de efecto invernadero más común, de acuerdo al Grupo 3. Para, pero sin embargo hay optimismo en este grupo, sostienen que eh, mantener la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados para 2100 es todavía posible. Pero esto va a requerir grandes cambios en la matriz energética global y mantener gran parte de los recursos hidrocarburíferos debajo de la Tierra como se acordó en el acuerdo de París el año pasado. Estos son los tres grandes grupos del IPCC, el grupo 1, el grupo 2 y el grupo 3 que resumen los hallazgos principales en el quinto informe de trabajo.